Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre los fallos de seguridad en los sistemas operativos. Y bueno, a estas alturas seguro que recuerdas la crisis que ocasionó el problema de la carne mechada. Un error en la fabricación de un producto que ocasionó daños muchísimos perjuicios a otras personas y por otro lado seguramente hayas oído hablar en estos últimos años sobre ciberataques, hackeos, delincuencia digital, desde luego si nos sigues seguro que estos términos te suenan, pero te preguntarás qué tienen que ver el problema de la carne mechada con los hackeos. Bueno, en ambos casos brechas o errores de unas compañías terminan provocando problemas en terceras personas. Sin embargo, en el caso de la negligencia que ocurrió con la carne mechada sí que ha tenido graves consecuencias en las personas que la ocasionaron. Sin embargo, muchas veces los hackeos o los problemas que ocasionan las brechas de seguridad, los fallos de seguridad en los sistemas operativos se quedan impunes y las personas que fabrican esos sistemas operativos quedan sin tener ninguna responsabilidad al respecto. A día de hoy se han normalizado muchísimo los problemas de seguridad en los sistemas operativos. De hecho, es muy común que los particulares tomemos medidas de autoprotección digital, que llevemos a cabo todo lo que está en nuestra mano para proteger nuestros hogares, nuestros dispositivos y nuestra conexión a Internet. ¿Pero por qué hemos normalizado esto? ¿Por qué hemos normalizado el consumir un bien, el tener en casa un producto, que es lo que en definitiva es un software defectuoso y que nos pone en peligro, ¿por qué la legislación no está atendiendo este problema? Bueno, efectivamente estamos en un terreno en el que se va construyendo poquito a poco a medida que se avanza y normalmente es verdad que la legislación va por detrás de los problemas una vez que aparecen pues eh, reaccionan para cubrirlo pero este es un problema del que debemos alertar a la sociedad en su conjunto otro aspecto que se ha normalizado muchísimo es que precisamente porque ese software a priori era defectuoso los fabricantes suelen sacar actualizaciones constantemente de estos y queda en la responsabilidad del cliente del consumidor final el actualizar ese sistema operativo que incluye esa pequeña modificación para hacerlo más seguro al fin y al cabo si ocurre algún problema y tú no tienes actualizado ese software la responsabilidad recae en ti y esto no lo vemos enteramente justo este problema, por lo tanto, es doblemente injusto y peligroso. Por un lado, porque estás comercializando un bien defectuoso que además está poniendo en peligro a tu cliente porque no olvidemos que los últimos ciberataques se han llevado a cabo aprovechando esos fallos en los sistemas operativos, esas puertas que se quedan entreabiertas para entrar y hackear esos sistemas. Y si te interesa este tema que está tan tan de actualidad, te dejo por aquí un vídeo donde seguiremos hablando sobre ello. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.